Que se, que se va a joder, se jode. Vamos a poner que es verdad. Que Corripio y los Pelleranos... y pobreza. A Oye, pues entonces se jodieron. Porque Pepín Corripio es el hombre más rico de este país. Que tiene 10 periódicos y como 4 canales de televisión. Pepín Corripio. Y mil empleados. En todas las empresas que tiene. Si Pepín Corripio que era aliado del PLD que Danilo Medina a Pepín Corripio fue el que nombró en la comisión de la famosa Punta Catalina, oigan esto, para dar el famoso informe de que Punta Catalina estaba bien, si Pepín Corripio se le volteó a, a Danilo, se jodieron. se jodieron. Entonces los peyeranos que son dueños del litín diario y son de la familia más rica, y entonces si se le voltearon, entonces usted tiene que revisarse, entonces, usted se jodió, porque si Pepín Corripio mañana aparece apoyando a Guillermo Moreno, si lo pellerano mañana aparece, entonces es que Guillermo va a ser presidente, porque eh, eh, señores que eh, eh, cuando usted se va a joder, usted comete toda la torpeza y toda la locura, toda la locura, y ya Julio Martínez Esposo dijo que la Grimbe viene de que con un 51%, bueno, pero eh, vamos a esperar mañana esa encuesta, Grimbe Diario Libre, para analizarla. Mientras tanto, vamos a hacerle un resumen breve. Señores, volvieron los jóvenes a la Plaza de la Bandera. Ayer estaban protestando, luchando en contra de la obstrucción del voto. Eso es peligroso, porque eso, eso fue lo que jodió al PLD en las elecciones municipales. Ya ellos están volviendo. Qué pena me da, señores, lo de David Ortiz. Ahora David Ortiz está en la picota. Cuando no es con una ex esposa, ahora es con un hijo que lo de que ha desalojado Ahí anda un, un, un video y, y pone a David Ortiz en una situación sumamente difícil. Eh, mira creo que tiene que ver el PLD, por qué se le ha volteado y se le está volteando todo el mundo. Miren esto aquí. Entonces nadie va a votar para joderse. Dice aquí, esta información de primera plana de esta tarde del periódico El Itín Diario. ¿Qué dice aquí? Aquí dice, mírenlo aquí, no es un invento de Omar. Aumentan precios del arroz, aceite. Mírenlo ahí. El Itín Diario, aumentan precios de arroz habichuela, aceite y otro productos Y aparte de aumentar el arroz El aceite, las habichuelas No aumentan el gas de cocinar No aumenta la energía Hoy salió del aire Punta Catalina La segunda parte de Punta Catalina Un verdadero fiasco Una verdadera estafa contra este pueblo Entonces, ¿qué quieren los PLDistas? Nos están dando la y que también voten por ellos. Mira, ahí presentó Guido Gómez Mazara que debiera ser objeto de una sí. investigación, una adenda de, tú sabes que la letra dice que cuando se construye una obra, no se puede, después que, o sea, una obra tú, la presupuesta en mil millones de pesos. Y por una serie de razones hay que aumentarle y hacerle una adenda porque los materiales subieron, qué sé yo, una serie de cosas. La ley dice que no se puede aumentar más de un 25%. ¿Y qué presenta Guido Gómez Mazara hoy ante la Procuraduría General de la República? Que primero Gonzalo Castillo siendo ministro de Obras Públicas. Una adenda con un aumento de un 86% de la carretera de Coral. Y esa adenda era la que faltaba cuando la empresa Odebrecht, ladrona, mafiosa, dijo que aquí había sobornado. Señores, lo de este país da pena. Solamente en un país, falto de institucionalidad, este hombre, Edith, que es candidato en este país, Unidos, Gary Hart, para que ustedes y anoten ese nombre y averigüenlo, en Estados Unidos Gary Hart no fue presidente de la república, que iba a ser el próximo presidente, porque apareció con una modelo en una playa, porque apareció con una modelo en una playa y a esta gente le han enrostrado todo tipo de corrupciones y de anormalía y de, y de, y de, y de diablura y aquí no pasa nada, aquí no pasa nada en absoluto. Bueno, señores, y entonces dice la segunda entrega de la impuesta GALU del día de hoy que el 66%, oigan este número, el 66% dice que aunque haya coronavirus va a ir a votar, lo cual es una alta suma y lo cual dice que este pueblo está dispuesto a ir a votar. Dice que el 70%... El 70% ve la economía mal. O sea, entonces usted, usted no puede pretender ganar unas elecciones cuando la gente está sintiendo los rigores de la crisis económica, cuando le están aumentando todo, cuando la población le mete un fuetazo de la luz. Hoy andaba muchísima gente protestando que le volvieron a aumentar de manera desaprensiva y de exorbitante la energía eléctrica. ¿Hoy qué pretenden esta gente? ¿Que este es un pueblo masoquista? Es todo lo contrario. El pueblo le está dando una demostración que le está cogiendo todo lo que le dan. Y le va a votar en contra. Le están dando gas, le están dando pan, le están dando salchichón. La ¿Cómo? La, la, papa. Dando... <risa> papi, la papa. Entonces... <risa> Sí, y ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. bueno señores, entonces llega la papa, la junta distrital de la peña, llegamos gracias a doctor Carperante que vamos a hablar ya de salud.